seréis la verdad y la verdad os hará libre no me avergüenzo porque Cristo me levantó no me avergüenzo porque Cristo me restauró y no me avergüenzo porque la cruz del me limpió Oh. No me avergüenzo porque Cristo me levantó. No me avergüenzo porque Cristo me restauró. ¡Vamos! porque Cristo me levantó No me avergüenzo porque Cristo me restauró Y no me avergüenzo porque la cruz Él me limpió Y no me avergüenzo porque él me dijo con amor que libre soy